nuestro sistema inmune y vamos a continuar limpiando nuestra energía, la información vamos a limpiar los coronavirus y los VIH desde lo más profundo debemos confiar en nuestro campo de conciencia Y nosotros creamos este poderoso campo de conciencia y tenemos que confiar en que vamos a crear muchos cambios, grandes cambios en nuestro campo y en, el, y en todo el planeta, en todo el mundo. Vamos a continuar dando buena información. Y si continuamos así, el coronavirus va Va a ser completamente limpiado y va a parar. Entonces necesitamos creer suficientemente para hacer nuestro campo de conciencia suficientemente fuerte. De cualquier manera que lo hagamos, eso funciona. Ahora yo pienso que todos los días Nuestro gran, nuestra práctica en el gran campo de conciencia es un tiempo de encuentro, de disfrute y de felicidad, de alegría. Para las personas de China, nosotros comenzamos esta sesión a las 8 de la noche. Pero antes ya estamos conectados en el campo de conciencia, conectados. Porque nosotros empezamos a pensar, necesito unirme a la práctica, voy a unirme a la gran sesión. Y entonces nuestras conciencias conectan de forma automática, cuando nosotros tenemos esta intención Realmente ya estamos en ese campo de conciencia, ¿lo pueden comprender? Bien, muy bien. Todos los días nosotros vamos haciendo cada vez más potente el campo de conciencia mundial y lo vamos mejorando esta es nuestra comunidad de conciencia despertando aunque solo digamos el, la comunidad de conciencia mundial realmente cuando practicamos estamos en la comunidad de conciencia despierta mundial porque nos, cuando nosotros decimos despertar, conectamos con ese amor de la comunidad de conciencia. Ese despertar significa que en este momento presente nosotros conocemos nuestro estado de conciencia. Abrimos los ojos y cierras los ojos y eres consciente de tu estado de conciencia. La conciencia está muy clara y centrada. Ahora. ahora viene la pregunta en la vida diaria. ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo somos capaces de mantenernos en ese estado de conciencia pura, despierta? Cuando os recuerdo esto, inmediatamente se dan cuenta de vuestra conciencia. Pero si no se los recuerdo, ustedes solamente están en sí mismos. Deben recordarse. Yo estoy en el momento presente, en conciencia pura, yo puedo darme cuenta, yo lo, ya lo conozco. Mi mente está clara, más clara. Si lo hacemos así, no vas a perderte a ti misma. Y entonces no vas a tener problemas. Todos los problemas suceden en la vida debido a que nos perdemos de nosotros mismos. Y quedamos atrapados, fijados en el mundo externo, en el mundo material. Entonces ahora, en este momento presente, podemos sentir que la conciencia está clara Y nuestro gran campo de conciencia está sosteniendo las conciencias de todos para que se mantengan en el momento presente muy estables. Nos damos cuenta del poder de esta conciencia, de este poder de la comunidad de conciencia. Yo pienso que casi todos podemos experimentar, disfrutar de nuestra sesión online, sentir que estamos en el momento presente, y casi todos podemos sentir que la conciencia en este momento presente se vuelve equilibrada, pacífica, Y aunque esta experiencia no sea demasiado fuerte a nivel de sensaciones en el cuerpo, aunque no sea demasiado existente, pero si tu interior siente que está claro, la conciencia está pacífica ahora. Bien. Todos estamos. Experimentando directamente el estado puro de conciencia, cerramos los ojos, cerramos los ojos, relajamos todo el cuerpo. Bien, la coronilla, traemos el mentón con una sonrisa en la cara. Así que vamos a comenzar a disfrutar de nuestro. Hermoso campo de conciencia de nuestra vida en conciencia. Conectamos con esa actitud y la actitud es una, un estado disfrutable. La conciencia pura está muy clara en el momento presente. Cuando nos mantenan, mantenemos en este estado, nuestro sistema inmune comienza a hacerse fuerte. Ahora todos juntos hacemos nuestra conciencia pura, más enfocada. Vamos, vamos a decir Shen Shi, muy suavemente o silenciosamente. Sintiendo la vibración en el centro de la cabeza. S-H-E-N-J-I, Shen Shi. Do do do Nos enfocamos en esta vibración muy sutil, en el centro de la cabeza, en el centro del palacio Shenshi. Y al mismo tiempo nos relajamos, relajados con una sonrisa interna. Yeah, Sentimos que la conciencia se vuelve más y más enfocada. So, la vibración desde el centro de la cabeza se expande. Perfect. Perfect va a través de las células cerebrales y todas se transforman en chipuro. Todas se reparan todo el espacio interior de la cabeza se vuelve vacío. La vibración desde el centro de la cabeza se expande hacia el universo. Observamos todo el espacio universal. Sentimos la vibración. Desde el Palacio Shenxi se expande hacia todo el universo, a todas partes. Nos damos cuenta. ¿Quién es? el que observa la vibración, que es la conciencia pura. La conciencia pura está observando la vibración muy sutil en toda la completud del universo. Cuando nos damos cuenta de la conciencia pura, podemos sentir que la conciencia pura es infinita. Se refleja a sí misma. Se observa. Se refleja a sí misma. Y ese estado es el que llamamos min yue M i n j u Min significa muy claro. Yue significa el observador ming significa observar con mucha claridad. Cuando el observador se observa a sí mismo, eh, la observación se vuelve muy clara. Y se expande en todo el espacio universal. Todos los Min Yue puro de todos nos fundimos todos juntos en el espacio universal. Todos, al mantenernos en ese estado, inmediatamente se forma el campo de conciencia Min Yue. Es un campo de conciencia de muy alto nivel. Cuando continúas experimentando Mingyue, permitimos que mejore, se vuelva cada vez más puro y más y más estable. Nosotros hemos creado la comunidad de conciencia mundial. El propósito es mejorar el campo de conciencia Mingyue. Quizás no todos conozcamos qué tan importante es mejorar ese campo de conciencia para la humanidad. Es muy importante para nuestra humanidad. Y para ello es importante, primero, estar en el nivel Minyue, crear un campo Minyue de conciencia. Y esa es una manera de resolver los problemas sociales. En segundo lugar, Sí. Es muy bueno para resolver los conflictos individuales so, de los seres humanos, los problemas emocionales. Resuelve todo tipo de problemas mentales. And antes hemos dado cursos de curación emocional. Lo hemos hecho a muchos niveles. Pero este nivel, Mingyue, es el más elevado. Porque cuando resuelves los problemas a este nivel, cuando desarrollas este nivel, resuelves todos los problemas de los otros niveles. Nos mantenemos en este nivel y toda la energía del cuerpo se purifica. Los bloqueos se transforman y desaparecen. Uh, y todo otro tipo de problemas también se transforman y desaparecen. Así que ahora todos sentimos que solo nos enfocamos serenamente en el Mingyue puro. La conciencia se observa a sí misma, la conciencia despierta y solo se mantiene en ese nivel, en el que nos permite estar en, realmente en el momento presente. En ese estado podemos sentir que espacio-tiempo se convierten en uno y desaparecen, no tiempo, no espacio. Y en todos, este es el más elevado nivel del sistema inmune. Desde este nivel experimentamos la información de amor universal y la información de alegría, felicidad. Sienten ese amor universal feliz en la conciencia despierta, Mingyue. Esas informaciones, esas dos informaciones aparecen e inmediatamente el chi en nuestro cuerpo. Y el que rodea al cuerpo se intercambian. Lo puedes sentir. El estado de conciencia pura y la bella información ama... Todo nuestro sistema inmune y es capaz de dar la mejor información y así todos los bloqueos, todos los problemas desaparecen. Todos los virus, V y H, del cuerpo, todos los coronavirus del cuerpo y del espacio, en todo el espacio del mundo, se transforman, desaparecen. Damos esa información desde la conciencia. Se transforman, desaparecen. Y esa información actúa. Bien. Ahora nuestro poderoso campo de conciencia observa el espacio interior de la cabeza. El espacio interior de la cabeza. Se funde en el universo observa el espacio interior del cuello y el espacio del cuello se funde en el universo infinito se vuelve puro y claro observas los hombros y el espacio interior de los brazos el espacio interior de los brazos se funde en el universo nos relajamos observamos el espacio interior del techo abierto en el universo Observamos el espacio interior del abdomen, vacío, abierto, se funde en el universo. Observa el espacio interior de la columna vertebral, vacío, abierto. Se funde en el universo. Observa el espacio interior de las piernas. Vacío. Abierto. Con una sonrisa interna. El amor universal puro va a través de todo el espacio interior del cuerpo abierto. Se funde con todo el universo. Y en todo el universo, corazón a corazón formamos un campo de conciencia despierto, feliz y lleno de Amor Universal. Lo sentimos, sentimos, observamos la totalidad del Universo, todo el Amor Universal, la felicidad llenando todo el Universo. El Chi universal se reúne en el interior del cuerpo. Observamos profundamente el interior del cuerpo. Observamos cada vez más profundamente el chi universal sigue a la conciencia. Y la buena información viene profundamente al interior. Observamos todas las células y el ADN bien profundamente. El chi universal y la buena Información se reúne. Relaja. Sentimos que se vuelve un espacio de chi muy potente. Y desde lo más profundo del interior se abre. abierto, todo es Chi, todo el Universo es Chi. Reunimos todo el Chi universal desde todas direcciones viene profundamente al interior, reunimos vacío. El espacio interior se vuelve cada vez más y más grande. El chi universal se reúne continuamente en el interior. All of this. Sentimos que nuestro bello campo de conciencia está en todo nuestro cuerpo vacío. Todo el cuerpo es un chi, un espacio de chi armonioso y fuerte. Mm -hmm. Bien, ahora mantenemos ese estado y vamos a mantener, a practicar los tres también y todo el cuerpo haciendo abrir y cerrar para crear una transformación a mejorar todo el sistema inmune limpiar todo el sistema inmune y todo el espacio de todo el mundo. Podemos ponernos de pie, podemos mantenernos sentados, podemos estar de pie como en la meditación de pie, muy relajados. Sostenemos la bola de chi frente al pecho, la elevamos frente al pecho. Separamos los pies al ancho de los hombros, los pies paralelos. Todo el cuerpo de chi baja ligeramente. Pai Hui, la coronilla se eleva, el mentón se retrae suavemente. Relajamos. Pai Hui conecta con Hui Yin. Pai Hui conecta con Hui Yin. Huijin eleva el chi hacia arriba, cerramos suavemente, liberando toda la columna. Siente que toda la columna es de chi. Bajamos el coxis suavemente. La conciencia pura despierta desde el palacio. Shenshi observa todo el espacio interior del cuerpo con una sonrisa interior. Todo el cuerpo de Chi se expande, se vuelve grande, grande. Expande. Se expande, se vuelve grande, cada vez más grande, se relaja. Sentimos que todo el espacio interior del cuerpo se funde con el universo en un poderoso campo de chi. Desde lo más profundo del cuerpo de Chi, despacio. despacio y suavemente, todo el espacio interior del cuerpo de Chi se expande y abre, todo el Chi universal se abre. Ay. Todo abre todas las células, el espacio interior del ADN se abre vacío. Ay. Todo el chi universal se reúne y va muy profundamente al interior. Se reúne. Relajamos. Muy, muy relajados. Muy lento, muy gentilmente. Muy Desde lo más profundo, todos los espacios se abren. Todas las células se abren, se funden en el universo. Todo el universo se abre. abre. Cierra. Todo el chipuro universal, el poderoso chip, es reunido. Se reúne. Profundamente, el chi es abundante en el interior más profundo. Mm. Mm. La totalidad del espacio puro de Chi universal amablemente se expande, gentilmente se abre, durmiendo sin dormir. Sentimos la conciencia pura, está en un estado de despertar. Todo el campo de conciencia y el Universo se abren. La totalidad del Chi Universal se abre. Mantenemos ese estado en el campo de conciencia, en este nivel. El campo de conciencia uh, se uh, el chi y el campo de conciencia uh, se funden haciéndose une la conciencia guía el chi uh, a cerrar, a reunirse reunirse viendo muy muy profundamente a todos los niveles internos en lo más profundo todo es un espacio vacío Con una sonrisa interior, el campo de conciencia y de felicidad y amor universal se abre... Nosotros somos el universo puro y despierto. Reunimos a lo más profundo del interior. Sí. Vamos muy profundamente en ese espacio puro, purificando todo el interior. La conciencia pura va a través de los espacios más sutiles y los transforma. ¡Jua! Transforma. ¡Jua! Todos bloqueos, problemas y virus se transforman en chi y desaparecen. El espacio puro interno se abre. Nuestro campo de conciencia se abre. Todo el chi universal se abre. Y se transforma. La totalidad del espacio, todo el virus, todos los conflictos, desaparecen. Se vuelven a un estado limpio y puro, armonioso. Cierra. Reunimos el chi universal. Sentimos la transformación. Y el chi se reúne profundamente en el interior. La transformación sucede con una sonrisa interior. Bajamos las manos frente al Tantien inferior, al espacio del Tantien inferior. La conciencia pura va muy profundamente en el interior del espacio del Tantien inferior. Todos los órganos internos son de Chi puro en el Tantien inferior. El espacio del Tantien inferior se expande, se expande, se vuelve puro. El espacio del Tantien inferior se abre, se expande todo el cuerpo de Chi, a todo el cuerpo de Chi, y este se expande, se funde con el universo ahora sentimos profundamente el interior del tan tien inferior es el centro del universo continuamente se abre desde el centro hacia el universo Madre. El Chi universal se reúne en el Tantien inferior, muy profundamente, se abren, durmiendo sin dormir el tan tiene interior en su interior es un nivel muy sutil muy profundo Está puro y vacío Madre. vacío. Todos los bloqueos y problemas desaparecen. ¡Juá! ¡Juá! Transforma, desaparece. Sentimos el chi puro, universal e infinito. Sí. El Chi puro universal viene al interior del espacio del Tantien inferior. With all the cells, with the a, a través de todas las células del ADN vacío. Sí, with the, with the, with el Chi va a través de todo el espacio vacío de todo el sistema inmune en el Tantien inferior. Observamos el espacio interior del bazo, del páncreas, de los riñones, las glándulas sexuales, las adrenales, los ganglios y glándulas linfáticas. Todo el sistema inmune, todo se vuelve brillante y transparente, todas sus células, el chiva muy profundamente, y desde el centro se abre. Todo el espacio del Tantien inferior se abre. Todo el cuerpo se abre. El Chi puro universal se abre. Okay. Oh, el campo de conciencia, Mingyue, despierto, se abre. La felicidad y el amor universal, la información se abre. Este es el universo bello y despierto. Cero. El chi de todas las direcciones se reúne en el interior del tanque inferior, se reúne. El chi se hace abundante en el tantien inferior. Todos los órganos inmunes se hacen abundantes en chi. El chi fluye libremente. Todas las funciones están realmente hermosas. Maravillosas. Elevamos la bola de chi al interior del Tantien medio, al frente del Tantien medio. Nuestro campo de conciencia pura observa el espacio del Tantien medio con unas sonrisas feliz. Sentimos el chi en los pulmones, okay. abierto. Sentimos el chi interno del corazón abierto. El chi está muy alegre. Está riendo silenciosamente en el interior. El chi de las mamas se abre, de las glándulas mamarias. Todo el espacio interior del pecho se abre, especialmente los órganos inmunes el sistema inmune del pecho. Se vuelve brillante, un espacio completamente brillante, el esternón, el timo. Los huesos del pecho, la tiroides, los ganglios linfáticos se vuelven brillantes, cada vez más brillantes. Todo el espacio del tanti en medio y el sistema inmune, bien. Nos relajamos. Nos relajamos. Y cuando nos relajamos, el chi naturalmente se expande. Todo el cuerpo de chi se expande. Sí. Todo el chi universal se reúne. Reunimos. Nos relajamos y damos información y sentimos que todo el chi universal desde todas direcciones viene profundamente al interior. Reunimos. Desde lo más profundo abrimos, despacio. Disfrutamos de ese abrir lento y de la expansión del chi y conectamos desde lo más profundo del espacio interior del tanti en medio transforma purifica sí. El chi se reúne. El chi en el tantien medio es abundante. El chi es abundante. El chi fluye libremente. Ese espacio se ha vuelto muy armonioso. Todas las funciones están en un estado maravilloso. Oh. <risa> Elevamos la bola de chi <risa> se funde con el espacio interior del tan tien superior, <risa> observamos todo, se vuelve vacío. Observamos la glándula pituitaria, la glándula pineal, el cerebro brillante y vacío. Todas las células del cerebro están brillantes y vacías. Todo el tantien superior, todo el espacio se abre. Se funde con todo el cuerpo de Chi, se funde con todo el universo. Madre. Al mismo tiempo que abrimos, todo se relaja. Desde lo más profundo del Tantien superior, abrí... es muy puro, vacío, vacío, Era. el chi puro universal se reúne en el interior del tantien superior. Se reúne. El chi del tantien superior es abundante. El chi fluye libremente. Todas las funciones maravillosamente bien. Bajamos la bola de chi. Con una sonrisa interna. Hasta el frente al pecho. Nosotros somos una gran, pura bola de chi. Observamos el espacio interior de la cabeza, el espacio del cuello. El espacio interior del tantín medio, el espacio del tantín inferior, la columna vertebral, su espacio interno, el espacio interior de las piernas, el espacio interior de los brazos. Todo el cuerpo y su espacio interno se expande, se hace grande. Grande, muy grande. Se funde con nuestro campo de conciencia pura. Nuestro campo de conciencia está feliz, lleno de amor universal. Sentimos y nos abrimos vacío. Decimos... Ling. Ling. Ling. Ling. Ling. Todo el espacio de Chi universal se vuelve despierto, ¡Wow! se transforma, todas las cosas se vuelven nuevas, se vuelven armoniosas y saludables. Todo ¡Nin! se vuelve brillante, transparente, limpio y claro. Oh. totalmente abierto, sin bloqueos. Wow. nosotros y el universo somos uno. <sus> L, Ahora sentimos nuestro campo de conciencia yendo a través de todo el cuerpo a un nivel muy sutil va a través de todo el mundo del espacio puro todo es sí, chi la conciencia pura va a través de todo se funde con todo el espacio de chi alrededor de la Tierra y en el interior de la Tierra. La Tierra también es chi. La conciencia va a través del chi interno de la Tierra y a través del chi de alrededor de la Tierra. El Chi de la Tierra se vuelve brillante. El espacio en torno a la Tierra se vuelve brillante. En la Tierra todos los países se vuelven brillantes. Toda la humanidad se vuelve brillante y transparente. Todos los espacios de los edificios se vuelven, todos los espacios internos se vuelven brillantes y transparentes. Todo el espacio en torno a la Tierra se vuelve brillante y transparente. Enviamos buena información, se transforman todos los virus diciendo hua sa, hua significa transforma, sa, desaparece. En nuestro campo de conciencia pura, todos los virus se transforman súbitamente en chi y desaparecen en el espacio. Hua, sa. Oh. Stop. Sentimos el infinito campo de conciencia. De toda la tierra y alrededor Stop. se vuelve brillante. Oh. Stop. Todos los coronavirus se transforman y desaparecen. Y todos los virus VIH también desaparecen, se transforman, desaparecen. ¡Jua! ¡S -ha! ¡S -ha! Nos relajamos. El espacio de la conciencia se funde con todo el universo. El universo consciente y cada célula se vuelve armoniosa y pacífica. Observamos profundamente nuestro cuerpo. El interior del cuerpo está lleno de chikuru. Elevamos paiku y la coronilla y nos ponemos de pie. Cerramos los pies. El Chi universal, bello, continúa entrando al interior del cuerpo, se reúne con una sonrisa interior, observamos el espacio interior del Chi del cuerpo y disfrutamos de ese Chi, de ese espacio de Chi. Sentimos que nuestro campo de conciencia disfrutón está en todo nuestro cuerpo de chi. Profundamente elevamos el chi por encima de la cabeza. Vertemos el chi. Martemos, el chi va a través de todo el cuerpo, va a través del tantien superior, va a través del espacio interior del cuello. Va a través del espacio interior del pecho. Profundamente. Va a través del espacio interior del abdomen. A través de toda la columna vertebral. a través de los miembros inferiores, superiores. Las manos van profundamente a través de la tierra y atraemos el chi. Traemos el chi hacia el tantien inferior, sentimos que todo el chi viene a través del tantien inferior, cubrimos tu chi con las manos, reunimos el chi. Sentimos la sonrisa interior. Sentimos la armonía. Disfrutamos. en un estado muy pacífico, muy armonioso. Todo el chipuro del universo se ha reunido en el interior desde todas las direcciones. Todo el cuerpo está completamente saludable, abundante en chi. Separamos las manos a los lados del cuerpo. Movemos suavemente todo el cuerpo. Sentimos como todo el cuerpo está ligero, lleno de alegría y despacio, poco a poco, abrimos los ojos, despacio, hemos culminado la sesión de hoy,